somos una compañía especializada en el desarrollo de marcas privadas de tequila. Nos dedicamos al desarrollo de marcas de tequila privadas, principalmente es producto de exportación. Anteriormente los procesos los, los llevábamos eh, de manera manual, o en, se puede decir que en, en archivos de Excel, algo que, que tú controlabas y no, no era como tan, tan profesional como, como se pueda decir la palabra. Eran RPs que utilizábamos como parciales, solo para la administración, eh, contabilidad y muy, cosas de ventas, entonces nuestra cadena estaba ciertamente desconectada como en las cuestiones productivas. Todo lo hacíamos en Excel, en papeles de impresos, lo hacíamos este, también pues como Dios nos daba a entender. ¿no? Sistemas de contabilidad aislados, muchas hojas de Excel por todos lados, entonces no teníamos un sistema como integrado. Con este crecimiento pues también la compañía tuvo que expandir su pensamiento en cuestión a, a la administración de los recursos y por ello pues surgió como la necesidad inicial de implementar una ERP que pudiera cubrir toda la cadena. Lo primero que me sorprendió de Humanitech fue su propuesta, o sea la propuesta de Humanitech es, es como garantizada y de hecho se alinea mucho a como nosotros operamos como compañía, entonces me dio mucha confianza desde el inicio el paquete es de tanto tiempo tal costo y y las horas adicionales ya no las pagas. O sea, esa garantía que nos ofreció Humanitech, la realidad es que nos dio mucha confianza. Yo entrevisté a cinco implementadores. De estos cinco implementadores, cuatro me daban la misma metodología. Pero en cuanto hablo con Humanitech y Humanitech me hace saber sobre su proceso para la implementación, inmediatamente fue como una euroeca. Lo que tiene diferente Humanitech es que pues sí tiene una metodología, vamos a decir, como de vanguardia donde no está enfocada en, en, como en hacer el trabajo o en las tareas, sino se enfoca mucho en, como en empoderar a las personas para que sean responsables de la originación de los datos. Enseñarnos a nosotros a utilizar la herramienta, porque a fin de cuentas pues somos quien operamos la herramienta día a día y poder nosotros incluso solucionar nuestros como inconvenientes, obstáculos que se presentan en la operación. Nosotros, como, como los que estábamos implementando el, el sistema, eh, buscáramos las herramientas, buscáramos cómo hacerlo, eh, y a lo mejor si hubiera algo que, que, que no lo daba, pues bueno, investigar cómo sí hacerlo. El tema de, de primero capacitar a toda la empresa en el ERP para que todo el mundo supiera cómo funciona en general, no por módulos sino en general, que todo el mundo supiera uh, alguien de marketing que su supiera cómo se hace una factura alguien de contabilidad que supiera cómo se hace una orden de venta todos primero me pedían dinero y después trabajábamos con Humanitech no fue así, con Humanitech empezamos a trabajar y después pagábamos ¿no? se me hace justo la manera en la que trabaja Humanitech porque ellos realmente cobran por el esfuerzo que hacen como Manitec, como empresa y realmente el día que tú pagas la factura, la pagas hasta contento porque estás viendo ya frutos del trabajo que te dijeron que se iba a hacer. Siempre hubo la disponibilidad de, de, de agendar una reunión, ya fuera física o fuera virtualmente, pero siempre había la disponibilidad de, de poder ayudarnos a, a resolver o a, a seguir aportando. no En este caso creo que la dependencia está muy baja, son temas muy específicos los cuales eh, solicitamos apoyo o a veces cosas que no visualizamos durante el proceso de implementación que son posibles y que ahora estamos descubriendo ya que ahora manejamos como un poquito más a nivel de detalle el sistema. Realmente a todo el equipo se entrena para que sepan usar el sistema. Nos decían, es que no quiero que que tengas que estar recurriendo a mí, quiero yo dejarte habilitado para que tú lo puedas resolver en el futuro. Entonces, eso, por supuesto que eso nos encanta porque nos hace independientes. Desde las primeras reuniones fue muy clara una cotización. Esa cotización a lo largo del tiempo no sufrió ninguna afectación. A pesar de que el equipo de Humanitech en algunas ocasiones dio más, no hubo un gasto incurrido adicional a la cotización, simplemente nos dieron el servicio eso habla muchísimo de la empresa Humanitec y del compromiso que tienen por la implementación. Fíjate que algo que, que reconocemos y respetamos mucho de Humanitec fue que los costos que nos dio en un inicio, al final fueron los que se respetaron. Humanitec no se frena por la cantidad de horas. De hecho, en la cotización eh, nunca nos manejaron horas, nos manejaron etapas. Entonces, el compromiso era llegar al objetivo, no a, com a comernos esas horas. Mira, Definitivamente sí recomendaría eh, utilizar Humanitec porque es una empresa muy razonable, eh, te sientes cómodo en la relación, hay cercanía. Siempre están dispuestos a atendernos cuando tenemos que tener alguna sesión y eh, eso, eso habla perfectamente de, de cómo es Humanitec como empresa y la responsabilidad que tienen cuando aceptan el sí de un proyecto. No es nada más el de yo vengo a cobrar, sino que yo vengo a que cumplas un objetivo. Técnicamente son muy buenos. Eh, la metodología que implementan eh, creo que es única. No la he visto, ningún otro partner la ofreció y no conozco otros implementadores de otras tecnologías que la usen. Su metodología permite que el tiempo que te, que te estableces, en ese tiempo puedes estar implementando. Los costos son muy razonables porque no hay costos ocultos. Entonces, pues desde todos estos aspectos, por supuesto que lo recomiendo.